Le apostamos a nuestro país Y creemos en su potencial Con la energía que nos ayuda A los colombianos a avanzar Y tenemos un compromiso Que desde ya es nuestro impulso Va a seguir echando pa'lante juntos En la energía de la reactivación Que impulsa a toda la región Invierte en sus comunidades Y transforma a Colombia En la energía que impulsa la transformación Generando nuevos empleos y bienestar para el país Es la energía de la reactivación El sector del petróleo y gas natural Impulsa la reactivación social y económica de Colombia A través de oportunidades laborales Fortalecimiento de empresas locales Inversión social y protección al medio ambiente Seamos juntos la energía de la reactivación